Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Ellas hablan de Ciencia, espacio que protagonizan investigadoras de esta universidad, de la Universidad Politécnica de Valencia y hoy la protagonista es Teresa Gil Piqueras. Teresa es profesora en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación y su investigación la desarrolla en el Centro Pegaso, Centro de Investigación, Arquitectura, Patrimonio y Gestión para el Desarrollo sostenible. Y vamos a conocer un poquito más sobre su trayectoria, sobre cómo es su día a día, referentes, principales hitos en su investigación. Teresa, muy buenas. Muy buenas, buenos días. Muchísimas gracias por venir bueno. a hablar de, de ciencia y por poder conocerte un poquito más. Eh, ¿Cómo es te, tu día a día, Teresa? Bien, pues mi día a día es intenso, eh, a la vez variado y también gratificante porque tengo la suerte de trabajar en algo que me gusta, ¿no? Uh -huh. Dentro del día a día, el horario fijo lo marca la docencia y, y a partir de ahí, bueno, pues el resto de actividades las desarrollo en el ámbito de la gestión como jefe de estudios de la Escuela de Ingeniería y Edificación uh -huh. y dentro del ámbito también de la investigación. Eh, y cada día, te digo, es distinto porque, bueno, al final vas adaptándote un poco a las necesidades del proyecto, los plazos, etc. No nos aburrimos, ¿no? No, no eso <risa> no, es lo bueno no, no que tiene, ¿no? La ventaja es esa, quizá, que, que, que tienes la suerte de que no caer en la monotonía, ¿no? Uh -huh. Eso posiblemente <risa> sea una de las señas identidad de la investigación en, en sí, eh, que vas aprendiendo, cambiando... Eh. Sí, al final vas avanzando en el conocimiento a medida que vas, eh, que vas tú mismo vas evolucionando y vas cambiando y vas adaptándote, es, es necesario. Sí. Conozcamos un poquito más eh, en, el, en, este cam, en este ámbito, en el bueno. campo de, de la investigación, desde el centro eh, Pegaso, fuera de esa jefatura de, de estudios, por tanto, eh, ¿a qué se dedica eh, Teresa? Bien, pues mi labor en el ámbito de la investigación lo desarrollo en el ámbito, en el área del de levantamiento gráfico del patrimonio, uh -huh. tanto arqueológico como arquitectónico y con diversos fines, eh, es. tanto de la documentación y catalogación del patrimonio, como en su intervención y luego puesta en valor. Uh -huh. En este sentido, pues aplicamos tecnologías avanzadas y desarrollamos metodologías que vamos adaptando a cada uno de los casos con el objeto de pues, crear flujos y optimizar al final los resultados. Uh -huh. ¿Y cómo llegas a este, a este apasionante también campo, Teresa? Bueno, pues llegas un poco a través de, de muchas cosas, ¿no? No hay un referente único que te diga, pues quiero hacer esto, ¿no? O por lo menos a mí no me ha pasado, uh -huh. ¿no? Al final, es verdad que desde que nacemos vamos teniendo referentes que nos van nos van forjando nuestra forma de ser y un poco cuando entras en la universidad te pasa también eso, ¿no? desde nuestros profesores hasta pues compañeros ya sean de esta universidad o de otras universidades nacionales o internacionales no eh, yo creo que siempre es bueno observar no y de ahí siempre de es... todo se aprende sí ¿no? y de ahí vas aprendiendo y vas tomando decisiones que te van llevando pues al sitio en el que en cada momento te encuentras ¿no? y de pequeña querías ser investigadora Teresa pues la verdad esa... es que no, no me la había uh -huh. planteado nunca era a mí me gustaba mucho la construcción la arquitectura siempre me gustó esa línea no eh, la ejecución de, de las obras. ¿no? Para mí era, era curioso ver cómo de nada ¿no? se construía un edificio. ¿no? Y es verdad que no me lo planteé como, una línea de invest como, como, como ser investigadora, no lo veía como algo, como algo posible, quizá. Uh -huh. sabes, Y ese quizá era un poco el error, ¿no? el decir, yo creo que todos podemos llegar a, a ser esto. ¿no? Ese es uno de los eh, principales mensajes que debemos trasladar, que todo... O, ¿Y todas pueden llegar a, a dedicarse a la investigación a pesar de las trabas que hay también, Teresa? Yo creo que es importante no ponerse límites uh -huh. y ser atrevido, arriesgado y trabajar mucho. <risa> Trabajar mucho y esforzarse, ¿no? Y si te esfuerzas y trabajas duro por lo que quieres conseguir, al final lo consigues, en, en mayor o menor grado, ¿no? Tampoco hay que frustrarse, pero... Pero es verdad que, que yo creo que es cuestión de tesón, de tesón y trabajo no, y arriesgar, y ya La está. constancia es sí, vital fundamental. en la investigación y en, sí, sí. Y en muchos, bueno, cualquier es. ámbito. Uh -huh. Comentabas que es difícil quedarse con, con un referente concreto y con algún momento, eh, Teresa, hasta, hasta ahora de... ¿Desde que llegas a este mundo de la investigación o desde que tienes ese clic y dices voy a dedicarme a esto? Sí, pues, pues lo mismo. ¿no? Al final eh, son hitos los que vas buscando en un principio y al final cuando los alcanzas no tienes, tienes mm. otro hito. ¿no? Eh, desde, pues, por ejemplo, para mí un primer hito importante fue defender mi tesis doctoral evidentemente, y uh -huh. encima pues, bueno, conseguí el premio extraordinario de, de la UPV, lo cual fue, para mí fue muy gratificante. Claro. ¿no? Uh -huh. Mi primer proyecto de investigación, que era un proyecto de aquí, de, con fondos de la universidad, dentro de los programas Hideo, de cooperación, uh -huh. era un proyecto de investigación para la cooperación, en donde ya pues, se enlaza también esa parte más humana, ¿no? más próxima, más, más social. ¿no? ¿Y de qué iba ese proyecto? Pero... Pues era un proyecto que tenía que ver sobre, trataba de hacer un estudio, de documentar una serie de arquitectura eh, de tierra tradicional, uh -huh. de los valles presajarianos, del, del sur de Marruecos y iba ligada a la parte también eh, humana o a la parte social porque bueno, incluimos dentro del proyecto, era un proyecto en el que participábamos profesores de diferentes, eh, ¿De de diferentes uh -huh. áreas y, y teníamos una, una de las áreas era de tecnología de alimentos, entonces planteamos, bueno, como hasta ese momento los, los trabajos que hayamos hecho en Marruecos de investigación eh, estaban muy vinculados a la arquitectura, a la construcción, al hombre ¿no? pues ahí quisimos dar un pasito más y entonces metimos eh, pues un, una especie de trabajos de, de talleres sobre eh, creación de, de mermeladas de dátil uh -huh. con el objeto de fomentar la economía local femenina y, y ayudarles de alguna forma a integrarse en el mundo laboral. Ese era y, el primer proyecto. Y ese fue un proyecto muy gratificante ¿no? por esa parte humana ¿no? que también tuvo, tuvo mucha repercusión allí en Marruecos uh -huh. y, y bueno, pues vio mucho... ¿Algún otro, Teresa? Sí, y bueno, pues, te con... últimamente bueno. estamos liderando un proyecto de investigación nacional pero bueno, este ya tiene más que ver con, con un con tema más campo, de investigación, y ¿no? sí, más técnico. Uh -huh. ¿Y qué retos te quedan por, por alcanzar? Pues de momento acabar el proyecto de investigación claro, con ese, ese éxito. Es el más inmediato, este ¿no? es el inmediato. Sí. sí, y bueno, luego a partir de ahí seguir avanzando. O sea, esto es El camino se hace día a día y unas cosas te van llevando a otras, uh -huh. con lo cual, bueno, pues veremos a ver dónde llegamos. Vamos a cerrar con, con un consejo: con un consejo para las niñas y niños uh -huh. que les guste la, la ciencia y estén pensando, pues yo de mayor quiero ser como Teresa, ¿por qué no? ¿Qué les dirías? Pues que, que arriesguen, que apuesten por todo, que, que, que lo que he dicho antes, no un poco que no se pongan límites, que uh -huh. al final, eh, bueno, pues si ven algo que les llama la atención, eh, pues que sigan en esa línea y que, y que trabajen y se esfuercen. Esto es cuestión de esfuerzo diario, de trabajo y, y de ir poquito a poco avanzando día a día hasta hasta conseguir lo que quieras y ya está no hay más y para los jóvenes investigadores que están empezando a dar sus <risa> primeros pasos ya en el campo científico bueno pues que, que tengan paciencia que tengan paciencia que todo llega al final ¿eh? uh -huh. que todo llega y bueno pues sí lo mismo no al final es cuestión de tesón de trabajo de, de tener clara la línea también es verdad que a veces la línea no se tiene clara y se va cambiando y uno pero es, sí, es, for evolución, es claro pero... forma parte un poco de la, de la adaptación natural no uh -huh. y bueno pues nada es, es eso que ánimo. Pues con ese consejo cerramos esta entrevista hoy con Teresa Gil Piqueras. Teresa, muchísimas gracias nada. por estos minutos en los que hemos conocido un poquito más tu, tu trabajo, trayectoria y seguiremos eh, dando cuenta de los hitos, resultados de, del Centro Pegaso. Pues nada, gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Gracias. Hasta aquí esta nueva entrega, de ellas hablan de ciencia, ya lo sabéis, espacio que cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Volvemos a escucharnos y a vernos en un nuevo programa. Hasta entonces, sed felices.